Dijo uno, primero le preguntó a todo y después dice, sí, larga, la, larga la, la cámara, buen día, ¿Cómo andan amigos y amigas de la hora de Durlingham. De vuelta acá, este, en, estamos en el bosquecito, Lucas insistió, no demasiado porque yo tengo el sí fácil. <risa> no te olvides. Este, pero no, la verdad que está bueno, uno tiene que aprovechar es, este tiempo después de haber hecho como veintipico de entregas mm. durante dos temporadas el Zoom. Sí. no, Está bien, usamos el chit, es muy cómodo, muy lindo estéticamente. Pero, pero esto es otra cosa. Es otra cosa, otro ambiente. Es compatible con todas las cosas que nosotros hablamos, con las cosas que nosotros queremos, ¿no es cierto? Exactamente. Estar, estar hablando... <risa> filosofía en construcción, digamos, lo que hace es, es que ponemos la filosofía acá en, en, la, vida, en la vida cotidiana. Y, y esto, este movimiento, el camión de allá de la basura, claro. la gente que anda por acá atrás y demás. Contame, Lucas, ¿de qué, qué tema vamos a tocar hoy? Bueno, lo que vamos a hablar hoy es un poco lo que van a encontrar en la edición de La Hora ah. de Burlingame, eh, virtual o en papel, por supuesto, que es la, la nota de este mes de, de la columna de filosofía, que habla acerca de... La desaparición de los rituales, ¿no? Eso. Es una pregunta. Está ¿Han bueno. desaparecido los rituales? Y a mí, en realidad, eh, bueno, que lea la nota, no, no le quiero spoilear, pero va a ver que, que sí, pero no, o no, pero sí, depende. Eh, en realidad no han desaparecido, pero bueno, están sufriendo cambios. no Igual pero, son sí. públicos diferentes, el lector de, de esto, de, de los medios... De los medios audiovisuales. Exactamente, ¿no? pero está bueno que. Está bueno. Está que bueno. A, mí a mí me sorprendió el título. Yo y esto, encima, una cosa así de entremesa. Yo siempre les pido la imagen. Entonces, yo agarré primero, busqué una cosa iluso y puse unas personas brindando con unas copas. Y después, el más lógico me mandó otra imagen. De, eh, pueblo, del, año, del Año Nuevo, Mapuche. Del año Nuevo Mapuche, en cuanto a que yo soy bastante ¿Sí? insistidor con el tema de los Dale. derechos de los mapuches, este, que son pueblos originarios y que no son terroristas. Exactamente. Eh, igual no no, no fue lógica tu, tu decisión, sino que justamente cuando yo bueno hice la nota, pensaba, bueno, ¿qué pongo? Una un imagen. Una celebración del año nuevo, si se quiere nuestra, claro, ¿no? occidental. O, o occidental, o bueno, una celebración de, del año nuevo de otra cultura, ¿no? Uh -huh. Bueno, tengas una, una cultura ¿no? americana. Claro. Por supuesto. O podría haber puesto una, no sé, Chino, podría haber puesto azteca, maya, griega, romana, ¿no? No importa claro. cuál, ¿no? Porque justamente lo, lo que apunta un poco a la nota es hablar de esto que llamamos lo, los comportamientos rituales. ¿no? Ah, bueno. Y los rituales, y además lo elijo porque justamente estamos en un mes ¿no? de mucha ritualidad. ¿no? Media eh, una ritualidad media catatónica, le digo yo, ¿no? Una porque ritualidad media, catatónica, media... sí, sí, sí. sí. <risa> una ritualidad que, a ver, creo que lo que nos pasa a nosotros como occidentales es que justamente eh, estamos inmersos en muchos rituales pero no lo significamos como rituales, ¿no? Claro. Es decir, bueno, los lo tomamos como simplemente algo más que, que sucede en el, en el trayecto del año, ¿no? Bueno, termina diciembre, empieza enero, pero viste que diciembre bueno, es un mes de, sí. eh, de, donde concluyen, de alguna manera, muchos procesos de, de, que se abren a principio de año, ¿no? Pero a, a, a mí o a los que somos docentes nos pasa que es la, es la época que todos los actos egresados, todos los cierres de año, ¿no? Eh, bueno y lo mismo digo las actividades que tiene uno siempre claro. está esta cosa de bueno el cierre del año no el, o sea esta cena del cierre de año el encuentro de cierre de año no entonces aparece esta cuestión del, del cierre de año y nosotros no nos damos cuenta pero tiene que ver justamente con un comportamiento ritual ¿no? Y nosotros, como occidentales, bueno, en cierta forma a veces creemos que estamos por encima de los rituales, ¿no? como que los hemos superado, que los rituales tienen que ver con costumbres antiguas o costumbres arcaicas o míticas, ¿no? O de, de salvajes o de indios o de bárbaros, cuando en realidad la vida francamente, es francamente eso, es, es una construcción hecha de ritos, ¿no? Entonces eh, tomé como el, el, el, esta cuestión de, del acto ritual. Bueno, como un acto simbólico, básicamente, ¿no? Es decir, es una, una construcción cultural sí. en los cuales la, la, la, la cultura en sí ¿no? establece un significado especial para un hecho no, pero que además eh, le permite involucrar una serie de valores y de órdenes ¿no? que hacen que podamos como sentirnos dentro de una comunidad porque la característica del ritual y tomando ahí a, a, a nuestro coreano, a Byung-Chul-Hang. Apareció. Lo, lo, lo hizo aparecer, lo pidió Marcelo y... O sea, así es, plop, tendríamos que tener una imagen virtual acá de él que aparezca y que haga así con Al, la mano. Antes de que termine el año lo tenía que leer. Claro, que, que, está que, perfecto. Me, me lo reclamaste. De... Claro. Aparte es un, to, un tipo súper productivo, en libros y en cosas. Continuamos. Sí. Eh, bueno, entonces justamente, el él plantea bueno, que los, los rituales lo que hacen es, a través de la construcción de un significado, bueno, eh, crear un sentido, eh, establecer una comunidad, darle un orden, ¿no? hacer como el mundo una especie de hogar. ¿Por qué? Porque una cosa es eh, un mundo donde, si se quiere, todo no se es indiferente, y otra cosa es un mundo donde existen principios, existen finales, existen momentos, existen etapas, existen procesos, ¿no? claro. existen ritos. El rito es una... casi propio de la condición humana, tiene que ver con esto, simbolizar el mundo. Porque yo ahí digo, algo planteo. ¿Qué diferencia habría entre el 31 de diciembre y el 1 de enero? Una, bueno, un poquito que se mueve el planeta está. Puede estar nublado puede haber sol. O sea, como que si uno lo, lo piensa a gran escala o a, a, a nivel cósmico, diría bueno, parecería que es, es, es lo mismo no, no hay, y sin embargo a nosotros en cambio nos altera profundamente nuestra vida ¿no? si nuestra vida está organizada en, en torno a ese movimiento y todo lo que hacemos en el año está organizado en, en torno a ese significado ahora tengo una pregunta sí. y te interrumpo porque va es, es así no es porque tengo ganas de gastarlo que a veces lo hago ¿no? <risa> este, vos estás hablando de una persona que eh, de, lleva dentro de sí principios, ya sea filosóficos, ya sea espirituales, pero no, yo estoy viendo que quizás, quizás, digo, haya una masa de gente que ha abandonado esos principios filosóficos y espirituales y simplemente llega está arribando a una mecánica de consumo. Entonces, uh -huh. la Navidad la reflejo en que voy a comprar la remerita, el pantalón o el sí. juguetito. Eh, los, eh, qué sé yo, el, los Reyes Magos no se habla de la significación y de qué historia había ahí detrás, sino que voy a ver si quedás mal y no le traes el regalito, Sí. pero haciendo una... Eh, y, y así puedo enumerar una serie de cosas donde uno ve que decir, me parece que nos está hablando la Navidad, por ejemplo, que quiere decir natividad, se habla de que alguien nació. Eso te, te ponen a Papá Noel, que no tiene nada que ver, para los cristianos, no tiene nada sí, que sí, ver sí, con, con eso. Con el espíritu, digamos, de, de la celebración. Vos, y además, me parece a mí, siempre he dicho que, por ejemplo, el shopping, ir al shopping, Ah, no tengo libertad porque no puedo ir al shopping. No tengo libertad. Para mí, el shopping es como el nuevo templo. Exactamente. Es el nuevo templo de la humanidad. Está, está muy bueno lo que decís. Ah, eso, y, disculpa. No, no, está, está perfecto. Porque ahí, ahí se plantea otra, una, otra segunda cuestión, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, pasa con, ¿Qué pasa con los rituales justamente en, en una sociedad contemporánea donde parece que de los rituales a veces queda la cáscara, ¿no? O sea, queda como la, la superficie. Bueno, sí, es, el, es la Navidad o es el fin de año, o qué sé yo, es la, el cumpleaños o la Pascua, pero que por detrás de eso, en realidad, lo que hay es siempre una, una incentivación de, del consumo y, y, y del mercado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí con el ritual? Si realmente tiene la, la significación, esta que, que planteamos al principio, de darle un orden y darle un sentido y, a, y hacer de este el mundo el, un hogar, o si lo único que nos lanza es como este frenesí de consumo. Bueno. Eh, yo al principio decía, sí pero no, no pero sí, yo creo que suceden las dos cosas, ¿no? eh, Cuando um, Bin Chul Han justamente habla de, de la crisis de los rituales, o de la desaparición de los rituales, que él lo titula así el, el nombre del libro, habla justamente de cómo en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? eh, marcada por digo, lo, lo que él plantea siempre, ¿no? el, el, el hiperconsumo, el hiperrendimiento, ¿no? Eh, la, la, la comunicación, el exceso de comunicación, de datos, de información, sí. ¿no? el, el ritual pierde lugar, pierde espacio. ¿no? Él dice: eh, el ritual crea comunidad. ¿Listo? Okay, Vos que sos de la comunicación. Sí, sí. Dice, el ritual crea comunidad sin comunicación. Claro. Y lo que tenemos ahora es exceso de comunicación y poca comunidad, claro. justamente por la caída de los rituales. Es decir, tenemos un montón de información dando vuelta, pero no tenemos. Esa sensación de, de comunidad que, sea, se, que se construye como, bueno, justamente eh, a partir de rituales. pensalo y, no, no, y lo no, piensa la gente. Pen, estoy pensando eh, que en este momento vos y yo estamos, eh, estamos reactivando un la comunidad. Sí, un pequeño, estamos como un pequeño ritual. Exacto. Si lo pensás. Yo me pienso, ¿no? En, estamos en la hora de deportes. No, ya lo estamos pensando. Claro. Bueno, el, el, el fútbol, digo, el, el, el fútbol, una cantidad de comportamientos rituales enormes. Ya como ese ritual, ¿no?, de, de, del futbolero que espera el, el fin de semana para ir a, a la cancha o ver al equipo, tiene que ver con un, tiene que ver con un ritual, ¿no? El, vos podés estar en una tribuna con tu camiseta de, de Vélez, por ejemplo, y la otra punta de la cancha hay otra con la camiseta de Vélez. Y vos no te estás comunicando con él. Sin embargo, te sentís en comunidad, ¿entendés?, a, a, a lo que va. Entonces, hay ahí eh, una... una una formación de un nosotros. ¿no? Después o, cuando no, no podemos después sí, sí, no, como quieras, pero no, no, no, está no, esa asociación no. de comunidad, de, de pertenencia, ¿no? Es que en la sociedad suceden esas cosas básicas. Exactamente. Es decir, no es que te baja la nave espacial y te aparece algún profeta. No. Sí. Eh, un fin de semana, como el que pasamos nosotros, fuimos a dos clubes que estaban detonados de gente que se estaba juntando de vuelta físicamente. Sí. Y ese es un ritual lindísimo. Exactamente, y vos, vos empezás ahí el. Y, y pensando en un tema como el fútbol, donde por supuesto hay un, con, digo, un todo, elemento eh. ritual y componente comunitario enorme, y al mismo tiempo tenés todo lo otro, ¿no? Claro. Porque a veces el, el mismo ritual parece la, la cáscara, es una cáscara vacía donde lo que hay intereses económicos, bueno, eh, mercado, objetualización, cosificación y todo eso, ¿no? Sí. Pero justamente yo, yo, tiene que ver con esta, digamos, dualidad que, que estamos Exacto. encontrando, ¿no? Decir. Pero es que sí. la dualidad está buena, está buena. Yo está digo, buena. Todo lo que cuando sí, vos sí, construís sí. algo... Sí. Lo escuché el otro día de un dirigente y me encantó y lo uso para todo. Cuando vos construís algo, es decir, si es algo bueno, nunca eso bueno va a ser hijo del silencio ni de las unanimidades. Es una gran, una ¿Entendés? Una gran frase. ¿Entendés? Buena, sí. Entonces, la dualidad, <risa> o si hubiera algo para hablar de tres de tres aspectos o de cuatro aspectos o de cinco, está fenomenal. Porque te da y te está mostrando lo que somos como personas. No, hay cosas que no las puedes eliminar. No las puedes eliminar. Ni siquiera los actos aberrantes. Exactamente. sí ¿Entendés? Pero bueno, Entonces, volvemos sí. al tema porque la verdad que, que despierta, destapa, es una caja sí. de Pandora. Hermosísima, continuamos. Claro, exactamente, ¿no? Y eh, está empezando en la imagen de, del futbolero esperando el fin de semana para, para volver a la cancha y sentirse en comunidad y, y seguir a, a su equipo, ¿no? Eh, el, el, el grado de, de comportamiento ritual, la, la diferencia, si se quiere, me atrevo acá, obviamente estoy como simplificando mucho, ¿no? Eh, pero la diferencia quizás es que es un ritual, si se quiere, secularizado, es decir, ¿no? Eh, sin, sin dioses de por medio, claro. sin nada sobrenatural, por más de que aparezca la, la pasión y el amor por el club, ¿no? Y todas estas cuestiones que son bastante, digamos, irracionales, si uno lo quiere decir, ¿no? Pero que en el fondo no se distancia justamente a. bueno, a otro tipo de rituales. O sea, lo que estamos hablando es justamente de, de la característica de un ritual, y que en realidad estamos hechos de. todos estamos. el ser humano está hecho de, de rituales. El, el rito implica una, una, una repetición, ¿no? Esa es que eso que es lo que da la, la sensación de la estabilidad, ¿no? Es decir, si vos sabés que el, el domingo, bueno, el domingo, bueno, el fin de semana, vieron que los horarios sí. de los partidos... Se Pueden ser cualquier, cualquier, momento. cualquier momento. el domingo como era antes. Claro, ¿viste? Bueno, un ritual, mm. fíjate acá, ¿no? Sí. Como un ritual, eh, el, el ritual de la cancha de los domingos queda como imagen, por más de que sea viernes, sábado, Martes a las 8 de la noche, ¿no? partido suspendido que jueves a la mañana, ¿no? todas esas cosas, pero rituales como el domingo, ¿no? Te... Porque tiene que ver con el, como, perdón, el, como, sí, cómo sí, pesa en sí, el imaginario, sí, es muy interesante. Sí, sí, Me estaba acordando de una película, de sí. un hecho real en Estados Unidos, un tipo descubre que en el fútbol americano el exceso de golpes en la cabeza, les trae toda una serie de patologías a los jugadores. Entonces el tipo empieza a investigar. Y él está pensando, ¿qué no tiene que ver con lo cómo habla Pero vas a ver, con <risa> una frase real. Sí. Entonces el tipo se enfrenta con la Federación Estadounidense de Fútbol mm -hmm. Americano, que lo querían matar al tipo. Sí. Le querían decir de todo. Entonces viene un, un capo de un club, Estados Unidos, habla sí. con el tipo y le dice... El fútbol americano tiene mucho poder. Fíjese que antes la, la gente los domingos iba a la iglesia y ahora el fútbol americano los empujó y la gente va a la cancha. Qué Buenísimo. Buena, qué bueno, muy bueno, ¿no? ¿Viste que valió la pena? Muy bien. Y ahí... Historia real, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, totalmente, ¿no? Y bueno, marca acá. Afirmando lo que vos estás diciendo. esta, esta cuestión de, de los ritos y también de, de los cambios de ritos, pero otra vez... Los ritos están ahí, ¿no? Están es eso, ahí. están ahí y, y nos, nos forman a nosotros y nos hacen, digo, compartir. Y, y eso, eso es la clave, ¿no? Yo no, no me pongo acá, no vengo en, en papel de, de abogado del diablo ni de abogado de ritos. Siempre va a haber ritualidad que, que, que la humanidad viaje a otro planeta. Va a haber va a ritualidad. Marte, un año de viaje. ¿Vos es el, el cuiki que van a tener esos astronautas? Hombres y mujeres, ¿vos te crees que cada cual no se va a llevar un muñequito, la fotito de no sé quién, de cosas que cuando lleguen a Marte y se bajen van a besar la tierra y van a, a rezar y van a, a hacer todo tipo de cosas como diciendo, lo necesito hacer para ponerle a agradecer de que estoy vivo, sí, sí, ¿te sí, crees sí. que no? No, claro que sí, por supuesto que sí, <risa> es, es que... Es... Va a haber de todo, ¿no? Y hagamos lo mismo que hacen otros, y otros van a decir no, tenemos que instaurar unos nuevos ritos porque esto no es la tierra, dirían claro, los tipos. Es que ritos propios. Van a ritos de propios marcianos. Claro, se exactamente, van a ¿no? Los ritos marcianos. Los ritos marcianos. <risa> no, no me para una, una banda. Una <risa> eh, banda de rock, <risa> sí, claro, los ritos marcianos. Vieron, <risa> <risa> <risa> esto es un es ¿Qué te parece? Exactamente. Eh, bueno, pero bueno, es, es esto, ¿no? Subrayar el, el comportamiento de la ritualidad obviamente, sin, sin ponerse en, en abogado de los ritos, cosa que claro. no, no, porque no, no, es, no es la intención. Eh, sin embargo, sí si se quiere defensor de los ritos, porque muchas veces, eh, la verdad es que les restamos importancia eh, o, o los desvalorizamos, ¿no? como, bueno, sí, otra vez esto, sí, bueno, pero es un rito, en realidad, como cuando uno dice, bueno, sí, pero es, es, es un rito, como diciendo, bueno, es algo que se hace, es una tradición pero no es tan importante porque, bueno, se hace porque se hace, ¿no? Claro. Y uno ahí no capta la, la significación de rito, eh, de, de lo ritual, ¿no? Eh, que tiene que ver mucho con nuestra, nuestra experiencia justamente, ¿no? Tan, tan contemporánea, donde aquellos aspectos rituales quedan como marginados porque por ahí a veces no, no son productivos, ¿no? O no, no son, eh, no, no, no generan dinero, no generan utilidad. Porque un rito no se, no se sostiene porque sea útil o porque, ni siquiera porque sea divertido o placentero, sino por el, el, el, la significación o el valor de, de rito que, que se le da. Entonces, en una época nuestra que está tan, tan pragmática y tan asediada por eh, el, el interés eh, económico, productivista, de rendimiento, los ritos entran en crisis, ¿no? y esto es bueno, un poco lo que eh, diagnostica eh, bueno, Zulham, pero también muchos filósofos. Hay claro. en, en otro lado de Bauman y, y, y la modernidad líquida, ¿no? Justamente también. La, el, modernidad, la modernidad líquida, líquida. ¿no? La, la, la, la famosa modernidad líquida, ¿no? Donde la, la vivencia del tiempo, como ya no, no lo vivimos tanto pensando en esto de, en esto de los ciclos, porque el, el, el rito claramente es una visión cíclica, ¿no? Donde el, el principio y el final, digo, establecen un cierre, ¿no? A la figura del, del, del círculo. Eh, pero no hay, si se quiere, no hay en, en, en esa visión un, un avance, un progreso hacia un lugar, sino en realidad justamente la reactualización de, de, de este ciclo o de este ritmo que le da esa esta, estabilidad a la vida. Claro. ¿no? Eh, bueno, la, la, la modernidad, la modernidad líquida, eh, en cambio dan como esa experiencia del tiempo más, más pensada en, en lo efímero, ¿no? en el instantáneo, en el frenesí, ¿no? en el... En, el movimiento constante donde muchas veces nosotros nos sentimos como bueno, nos sentimos perdidos no todo el tiempo novedad, todo el tiempo sale algo nuevo todo el tiempo es una variante nueva de, de, del COVID que uno ya no sabe todo el tiempo un celular nuevo todo el tiempo una enfermedad nueva todo el tiempo un tratamiento nuevo y uno pierde pierde en esa, en esa temporalidad justamente la orientación y la orientación, plantean acá, no te la da la ritualidad justamente Claro, porque en realidad cuando vos va en realidad. Cuando uno dice en realidad estás sí. diciendo esto es así y no sabemos, y no ¿sí? sabemos, pero... Es, es una sugerencia. Eh, los ritos basados en, las, en, en el logro de cosas materiales o de hechos de cosas materiales, cuando terminan te dejan totalmente vacío. Porque ¿qué más pasa? No pasa nada más. Los ritos de, de índole, para mí, filosófico o espiritual, sí, y además, o eso, sí, tienen una claro. profundidad que te que acompaña a las personas. Exactamente, generan como, te, te generan esa sensación de, de continuidad, ¿no? uh -huh. es decir, eh, primero que no estás solo, no sos un individuo aislado, Exacto. perdido acá en, en el medio de una roca flotando ¿no? en Exacto. el espacio. Mirando a toda velocidad. Eh, Le da un valor al tiempo, sí, bueno, eh, el tiempo... Si, tiene un significado, el ayer no es lo mismo que el hoy. No. Por más de que, otra vez, por ir de un punto de vista objetivo, es lo mismo. Bueno, el rito lo transforma, porque le da justamente una unidad y un sentido. no El tiempo va hacia un lugar, después vuelve, bueno, estamos ahí. Le da una duración, le da un peso también. Claro. Le da hasta un anclaje en la tierra, porque, digamos, yéndome... Pensando en lo que hablamos de Kushe el otro día, ¿no? el, el errito tiene mucho que ver con, con la tierra, con el suelo que pisamos, con los ciclos de, de la vida, ¿no? con los famosos tiempos de, de la siembra y la cosecha que están tan, tan presentes en todas las culturas. ¿no? O sea, el rito tiene una cuestión ancestral, milenaria, inconsciente, que, que, que de alguna manera nos le, le da gravidez al suelo. Nos dice, bueno, estamos acá. Sin, eso, sin ese comportamiento ritual, lo sí. que hay es una experiencia de, de la desorientación, ¿no? de, de, de la pérdida de, de estabilidad, de, de, de, de estar como en un abismo. Pero bueno, justamente ahí está el rito, que es esa, como esa pequeña, pequeña y grande a la vez, ¿no? construcción humana, simbólica, ahí que, les, que, que, que es como hacerse bueno, un pequeño hogar, ¿no? como hacer nuestra pequeña casita cultural donde sabemos dónde está cada cosa, donde sabemos ¿no? en qué horario empieza y en qué horario termina, sabemos qué viene después. Entonces, el, el, el rito tiene un, un, una cuestión vivencial y vital que la necesitamos. Uh -huh. Incluso cuando los ritos están como tan eh, vapuleados ¿no? por por lo que decíamos, por el, por el interés económico, por la producción, por el capitalismo ¿no? del siglo XXI, o del siglo eh, sin embargo, tienen todavía esa función. Lo que pasa es que hay como que bueno restituirla. ¿no? Exactamente. No, no tomar el, mito como una el, mito, el rito como una tradición vacía, ¿no? que repetimos porque se repite, porque es la cultura, porque es así sino entender el, el valor que tiene y el valor profundo. Y cuando uno entiende eso, bueno, empieza justamente a recomponer ¿no? ese significado que, que nos da rito. Inclusive, el, el rito también tiene otra característica que estaba pensando. Eh, si vos vivís en una sociedad justa y abierta, eh, laica, ponele vos, como Estado, es decir, tenés que proteger todos los ritos, bueno, mm. diciendo que vos no sostenés ninguno para que no haya una superposición del rito de unos okay. sobre el rito de otros. Ese es un okay. tema. A Nosot acotación. Sí, acotación. Acoto. Vale. También hay ritos estatales. Claro. Exactamente. Y, y que tienen que ver, bueno, con todos esos veo, calendarios, esos protocolos, no, ¿no? Por ahí voy, voy viniendo. Si vos sí. estás viviendo en una sociedad que es muy opaca, muy totalitaria, muy conservadora, a veces, a veces, a esa sociedad le conviene el uso de algún rito para que la gente no discuta, para que la gente no hable de otras cosas para que la gente quede encerrada y encapsulada en un determinado rito. Pero eso no es una cosa permanente, es algo que uno observa, ¿no? Sí, sí, sí. Liberado de eso, liberada la persona de esas cosas, encontrada en su vida la justicia social, la vida digna, además, el rito también se sana, automáticamente se sana, porque queda para tu vida particular. Porque si hay otras cosas que estás bien, no lo están usando como excusa, ni nada por el estilo. Y los ritos estatales, ni hablar, ni hablar, más o menos lo mismo. Vos dijiste, acá nos hace Federico, esa imagen que te hacen así ¿Sí? es cerrar que nos vamos. Dice, porque hay que, ya pusieron los videos, y ahí <risa> el, el, el, el, el rito, rito, el, el, rito era. el rito de la frase. Este, no, bueno, está bien. Hay que cerrar Yo eh, tengo el rito de pagar el alquiler ah. Tengo el rito de pagar el alquiler Dice uno Exacto. Ese famoso rito de que quilo, te todos Y uno hace la broma y se pone los videos Porque llegaron todos sí, Llegaron todos esos cuál es eh, Vos que tenés La gran amabilidad de, de mirarnos este, Todas las semanas ¿Cuáles son los ritos Tuyos realmente Los que eh, Considerás que te dan una vida digna Cuáles son aquellos ritos que sí, sí, realmente esto es medio consumista, mm. medio salvaje? No lo puedo no lo consigue. tendría que echarlo de los ritos y decir, bueno, es algo que tengo que hacer. No exactamente, Porque, ¿Cuál, ¿cuál es el rito que, que realmente te significativo? ¿Cuál es el claro. rito que te ordena si se quiere la vida, ¿no? Mm -hmm. ¿Cuál es el mito que el mito y el rito que te la desordena o te la complica, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son, ¿no? Esa la pregunta que decías vos, bueno, vamos a pensar, bueno, ¿cuáles son nuestros, nuestros rituales? Claro. Porque todos, todas, todos tenemos rituales y necesitamos de los rituales para vivir. Bueno, uh -huh. estar atento a que los rituales que llevemos adelante realmente los hagamos porque sentimos que, que realmente valen y no que simplemente repitamos, bueno, los rituales estatales, los rituales culturales, las tradiciones, porque sí, ¿no? esto de bueno, preguntarnos bueno por qué hacemos esto, entender el significado para poder, si se quiere, ¿no? correrse de eso, eh, es siempre un camino también a, a la libertad y a la conciencia de nuestro lugar en el mundo. ¿no? Nuestro lugar en el mundo. Y con esto nosotros vamos, este, vamos cerrando el, el capítulo de hoy. A mí el rito que me gustaría y que les desearía parece pues es que se estableciera por fin de que hubiera prosperidad para todos y para todas y para todos, siempre. Que hubiera vida digna garantizada sí. para todos y que de repente nos juntáramos en un, en un gran abrazo colectivo el día que arribemos a ese puerto de dignidad sí. y de vida colectiva. Que tengan eh, felices fiestas.